Os quiero felicitar las Navidades, el Año Nuevo, y desearos que vengáis de cargados de ilusión y de fuerza. El día 13 de, de diciembre se, se, se, formaron, se conformaron las mesas para las elecciones sindicales. Y mira, las elecciones sindicales nos importan a las organizaciones sindicales, pero también nos tiene que importar a vosotras y a vosotros. Es fundamental que sepáis quién nos va a representar en los próximos años, y concretamente el año que viene, cuando de todos he sabido, porque se ha anunciado públicamente por la empresa, que viene una reestructuración y una reorganización en Banco Santander. Compañeras y compañeros, es el momento que miréis por vosotras y vosotros, al igual que es el momento que Comisiones Obreras va a mirar por todas y cada uno de vosotras y vosotros. Os deseo lo mejor, os deseo un feliz año y espero que nos podamos ver el año que viene.